Y es lo que nosotros hemos dicho en el cabildo, ¿verdad? ¿Qué resultados se han dado? O sea, nosotros lo platicábamos en el informe, como una respuesta al informe, bueno, ¿dónde están esos resultados? ¿Dónde está ese informe técnico? Todavía es fecha, que no nos lo entregan, es increíble, eso es, es imperdonable, entonces, pues bueno, este, sí, por supuesto, pero parece que tenemos que estar muy organizados como partido. ¿no? ¿Interponer alguna denuncia oficio juicio político en contra del alcalde? ¿Qué es lo que tienen pensado? Nosotros, no, lo que nosotros estamos haciendo, a ver, nosotros en las sesiones queda muy clara nuestro posicionamiento acerca de las cosas que tienen que llevar a cabo, exigir qué es lo que nos corresponde, hemos presentado en distintas partes lo que nos toca qué hemos hecho en las solicitudes de información en las cuestiones que nos corresponden qué es lo que viene seguir dando esa discusión y no nada más llevar la discusión, también ir señalando y exhibiendo como lo hicimos en esa sesión del ayuntamiento del 30 de septiembre qué fue lo que dijimos, a ver, paso uno cuáles datos no concuerdan Entonces recordarán que en el tríptico que ellos entregaron de información decía que había 14 mil toneladas de pescado o de omega 3 que se habían entregado. 14 mil toneladas son 14 millones de kilos, a 15 mil personas, o sea, 933 kilos por persona habían entregado. Vamos, es un absurdo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nos tienen que quedar muy claras para dejar evidencia señalarlas y esperar que rectifiquen. Y si no rectifican, ya veremos el paso que sigue, pero sí nos queda ser, muy claros. Después de no rectificar, actuar ya legalmente. Yo creo que van a rectificar, nosotros esperamos a estos que vamos a estar buscando. ¿Esos 30 mil pesos que recibieron, no junto paletas tapagotas para los regidores. No, para nada. A ver... Y eso, eso es una muy buena pregunta de tu parte, este, pero se recibe ese ajuste de compensación el, en, me, en el mes de julio. En el mes de septiembre nosotros hicimos la rueda de prensa al día siguiente de la sesión de, de solemne donde se hizo el primer informe y en los días no hubo nada que nos parara tampoco para que en la sesión del ayuntamiento saliéramos a decir con las mismas cuestiones que dijimos en la, en la rueda de prensa, lo mismo, y las acciones no han parado por parte de nosotros y nuestros señalamientos tampoco. No es, no, es, no, es, no, es, no es así y te agradezco mucho la pregunta este, porque bueno pues puede ser oye pues mira verdad por eso están no para nada al contrario de hecho eso nos, nos debe de comprometer a todos los regidores más a hacer nuestro trabajo o sea, y sería un absurdo que no fuera así y completamente pero bueno gracias